El menú de la vida, errores, odio, miedo, culpa, la felicidad, están ahí para hacernos más fuertes, tal vez, nunca lo entiendan y te complique la vida pensando en eso.